Vamos a más adelante, cerca, hablamos de, yo me acuerdo cuando estaba yo, y pues yo me sentaba, yo me sentaba a ver películas, con la chelita, todos los domingos, a ver eh, películas, y esa saca para de no nada así que tengo que recuerdo esa saga. puta yo creo que la mataron bueno. Sí, se, se equivocaron a alto pero también es yo tengo mucha referencia con la, con la música porque soy más como de música más que lo que es. es como un cover cuando lo hacen mal no tratan de esencia en la escucha claro. la, la canción sí hacemos con otra otras hablemos de las principales o hacemos un, un compacto qué queda si sí, no queda Titanic y queda Avatar esas dos ¿Y queda, no no, no esas es son las últimas Titanic y Avatar hoy Titanic hoy Titanic demasiado larga tres horas sí no, no horas? Titanic Titanic eh, personalmente eh personalmente dura tres horas eh, la primera hora y media, una, una mierda insufrible, una película una romántica mal, mal. Rose, Rose la protagonista debería ser con Darth Vader el personaje eh, de, de maldad más, más, más malvado del cine, güey. ¿Por qué se iba a suicidar por nada, güey? Porque como que vivía en una vida de lujo y detalle, y, y, y lo tenía todo, y, y finalmente sí, era, yo, tenía, era una especie de depresión de niña chica, porque tenía, tenía el puto... Pasaron toda la película buscando la puta joya, y la vieja cuidada la tenía en, la, en, en, en el bolsillo todo el rato, la tuvo en el bolsillo todo el rato, y la tiró al mar al final. No, ya era muy malvada la vieja. Y, y, y jugó. Y, ah, es verdad y, que la quitaron las fotos. Y también, y, y, lo obvio, aunque, si ella se acomodaba bien, podía salvar a Jack perfectamente ahí en la puerta, pero no lo hizo, cachai Pero o sea, finalmente simplemente era un cacho. Había que rescatarla y no, no, no entregaba mucho. Eh, final, sí, no sé. Lo único que se explica es que estuvieran los dos muy enamorados, que es muy raro porque también no, ni, no se alcanzaron a conocer ni siquiera 12 horas, y el loco ya está dispuesto a sacrificar su vida por el amor eterno de ella, que también está muy raro eso. ¿Qué sí. es o sea, o sea. te este parece? Sí, te parece. Lo, o sea, este parece. Para, resumir, para resumir, la primera hora y media de la Titanic, una reverenda mierda. La segunda media hora de la Titanic, oro. Oro, muy buena, porque de verdad la producción está muy bien. En las maquetas, el, el barco gigante funciona muy bien. Los efectos de cómo se muere, la angustia que se produce. Eh, la destrucción del chodo, que está todo muy bien ambientado hay un ambientado eh, punto de hay un punto taller y vale. cuando yo visto, yo visto ahora sí, como no, pedazo, porque fue pues, larguísimo, pero no me sentaba a ver si pero, eh, a, a veces sí, eh, si, si la gente ve y me muevo justo allá, estoy como limpiando la sangre ah, Dale, dale, dale, yo me preguntaba si Para que la gente no se sienta. Se derrocha la wea y te tengo como pasar el y de la fombra, bueno, el Sí, continúo con la tita. La única wea venga es el efecto especial del titán. Si tú recuerdas, la x es uno. Lo muestran como uno. No es nada más. Es eso, ¿no? Ya. ¿Cómo? ¿A qué te refieres Tú, que, ah, que, está como, que no son varios icebergs? No, es uno. Ya. La escena muestra uno, no muestra varios. entonces es como que entramos en una zona de icebergs, que es probablemente lo que les pasó a los hueones. Según la teoría, hundieron la hueá, pero una de... No. Pero yo no... La noticia pasa con como que hay que... A ver, pero del es, pero, ¿dónde, un... ¿dónde es el concepto, del hecho de que estamos a mitad del océano, tenemos todo para andar y toda la opción, y justo chocamos con el único águila que está ahí en medio, algo así. muestra sí, uno, weón, uno, uno, no hay nada más, es uno, el barco, no hay nada más. O sea, el plano que hace que muestran para la escena uno. Sí, no me acuerdo mucho del sí. plano, pero sí te, te, te sigo. Te lo digo porque yo el otro día lo vi, me dio, y, y fue como, yo no sé cómo, no, para nada me fijan a esa, weón. yo la primera vez ni siquiera me encuentro, era más completo. A mí, Titania, yo no encontré buena, pero. Claro, desde mi hermana tiene esa película y la tiene tres horas. Tres horas son dos veces artísticas. Sí. Para la gente que yo, tenía a este. Sí, no, una pero. pero igual, igual tenía, cuando compré el Batman 2, ya la, yo la reconozco cada carátula del Guasón Los primeros juegos que la compré, el carácter del Mazón, de no Igual bueno, me gustaba esa bola. De las carácteras, sí. Una película que es bastante buena, ¿síste qué fue? ¿Titani? Otra película que tú no... O sea... Puta, es como el amor clásico más ¿no? Dos, dos paredes se encuentran, eh, la mina confundía la gente que te mostraba antes eh, no estoy... Sí, sí, eh, a la, la weá, y todo la chica la guía, y después los... Sí, a mí lo que, el, lo, lo que me incomoda siempre es la, pro, es la progresión, que, que los locos se conocen un día y, y ya están enamorados para siempre. Pero, pero amor para siempre, de, de voy a arriesgar mi vida por ti para siempre, ¿cachai? Entonces está, está bien, es, es bonito el amor y es bonito representarlo, pero ya cuando ponía esteroides al amor, ponía como una hueá muy ridiculona, ¿cachai? Eh, a, la gente, a la gente se lo vi, pero Titanic fue tan Tanta quillera, tanta quillera por Leonardo DiCaprio. Ese es la, es el 80% de la, del triunfo de Titánico. A ver, Leonardo DiCaprio, no, pero no, no, si nos si es buena o mala. Puso, la, la película puede ser una mierda y, y aún así se taquillera. ¿qué sé? La razón de por qué pero fue taquillera la, era, es porque Leonardo DiCaprio estaba en su explosión en ese momento y no había ser humano más hermoso <risa> en, la, en, en nuestra tierra para hacernos nuestros, más felices nuestras vidas. Pero sí, no, no, no. eh, eh, el 80% es DiCaprio. De, eh, de yo, bueno, sí, yo encuentro pues, de DiCaprio, es tan buena. Yo, yo no, en, en, esa, que en, era, en esa época no era tan buen actor, pero, pero sí, sí, no, DiCaprio. Es una propuesta de actuación muy única y muy interesante, muy buena. Mira, para mí, Champer es un buen actor. ¿Quién? Ahí, Champer. Sí, pero, pero es que no hay, ya, es, que estamos, sí, es que estamos hablando de actores tan buenos que no hay comparación. Es como es como decirme, no, el Real Madrid no es bueno porque porque el, el Inter de Milán es bueno. No, amigo, o sea, los dos son tremendos equipos. O sea, tú puedes decir que uno es más sí. bueno, uno es más malo, puedes tirar argumentos y sí, puede ser. Pero estamos hablando de dos titanes, eso no puede. Aún así yo no pienso que, que Leonardo y trump no está muy buen actor para para primero yo siento que si lo hubieran dado le hubieran dado el infiltrados lo hubiera ganado los y hablemos de medio educado infiltrados le hubieran dado el que la puede okay. si ¿Infiltrados? El, el, el saber infiltrados era el Paco que se encontró versus el Paco Caché que se llevaron los galardones, los premios, era guarda que no la última película que yo vi, Django, no me tinca, o sea, no es de Django la última película, pero es Hollywood, no la he visto, de Django yo la vi, no sé eh, luego de Wall Street, si hubiera sido, si hubiera sido así por por fama y arrastre el logo de Woster, yo creo que el topo, lo si, no siento que igual se metió, no le compré tanto, pero era una película muy entretenida. Sí, se ganó la película saliendo con el oso curiado, que no me acuerdo de esa película porque. No, no, no, a tocar. No, oye, calma, dame un minutito, voy y vuelvo. 30 segundos.